Iniciamos hoy con todos los policías de aquí de la provincia de Duarte, 600 y pico de militares se van a vacunar entre el día de hoy y mañana. Estábamos utilizando la vacuna Sinopharm, que llegó ese pedido para los policías, y, y ya del miércoles en adelante iniciamos con la segunda dosis del personal médico del Hospital San Vicente de Pau. En el día de hoy ya, en el día de hoy ya se han vacunado cerca de 60, 70 personas, porque iniciamos hace un ratito, pero pretendemos hoy vacunar por lo menos 350 militares. ¿Y a nivel general? 646 militares vacunaremos el día de hoy y mañana.